Hey guys Sábado 30 de junio Se me va junio Junio que yo considero que es mi mes Y no solo porque estoy de cumpleaños Sino que empieza el invierno Es la mitad del año Es el mes número 6. Hay muchas cosas que hacen que me guste mucho junio Se nos va Que le adiós el tiempo no se detiene por nadie Con un gusto de despedida empieza este vlog 320 ¿Qué pasará más en Valparaíso que en Santiago. Porque para allá vamos. había helado en Malparaíso, De nos vamos a ir a comer una cosilla con las chiquillas, las invité y estamos pasando por el Parque Italia. Y yo me, me ponía ahí. Ahí, mis compañeros nos ahí nos salíamos de clase y ahí nos poníamos. Sí, sí, ese Parque, parque Italia, hablara. Ay, y salimos ya comimos caleta cómo estuvo todo mami? rico rico te gustó menos mal que tuvimos muerto rato porque si no no habíamos podido caminar <risa> todo, bueno. rico rico rico sí es, esta era la forma de despedir junio sí y ahora vamos a dar una vuelta una agüita una sí vez más a esta, esta era mi antigua pizza, cuando yo vivía acá y dormía. Las más o menos, bueno, muy parecía. Y por ahí hablaba con mi hermano. Ustedes ya saben que yo tengo una, una relación medio extraña con mi cumpleaños. Pero debo decir que está cambiando. Creo que me, me he hecho mejor, más amigo de mi cumpleaños. Eh, cada vez que me vuelvo más viejo Junio es el mes de Juno o la reina de los dioses era como la patrona del matrimonio no. Ay, sí. me Como de la reina de todos los dioses Junio suena igual súper masculino pero me sorprendió saber que en verdad significa algo una energía muy femenina cosas que no sabía de mi mes favorito hasta hace muy, muy poco. A mí me pasa eso, como que no... Bueno, así se fue Julia. Llegó Julio con mucha, mucha lluvia. Nunca logro dejarme el peinado igual que me lo deje Ignacio después de la peluquería. Como que lo hace... No, en verdad no sé cómo lo hace. Se acabó, me devuelvo a los, los santiagos no, no. no. Pero voy a guardar la cámara porque está lloviendo afuera Entonces me voy a ir grabando con la GoPro Lo mejor que va a pasar en el año según un compañero Siento que mi amor por Junio se ha ido desarrollando con el tiempo. Y que sin darme cuenta, Junio es el equivalente al miércoles de la semana. Marzo sería, vendría a ser como el lunes, abril como el martes. Porque después solamente queda... Creo que eso es... Sí que desde acá, desde la distancia que te da Julio. Muchas gracias Junio 2018. Fuiste muy bueno conmigo. Yo estoy muy agradecido. Díganme en los comentarios cuál es su mes favorito, pero eh, tampoco se olviden dejar la pregunta para el pago del día miércoles, porque si ahora volvemos al, al, al régimen... Eh, haga las preguntas que quiera, eh, de nuevo, debería traer de nuevo el que aprendimos hoy en un blog de Samsung, creo que esa va a ser la tarea del lunes feriado, voy a hacerme una grafiquita para concluir estos vlogs. Este fue el vlog 120. Un abrazo chiquillos. Muchos dijeron que me echaron de menos. Yo también los echo de menos cuando no saco un vlog. Los que se pregunten si Nan ganó o no el concurso quédense hasta después de los créditos. Adiós. Es... ¡Nan! ¡Sí! ¡Gracias! Ah. Ah. ¡Grande Nan la mejor!